saludos, soy Israel Banguera en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo eliminar una cuenta de Facebook definitivamente, entonces vamos a abrir Google o por donde ustedes tengan abierto la cuenta de Facebook, en este caso lo voy a abrir por Google Chrome y ya estoy aquí, entonces una vez que estemos aquí en nuestra cuenta como tal, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a irnos a esta opción, luego vamos a irnos a, a la opción de configuración y privacidad vamos a darle clic en configuración una vez que estemos aquí en configuración vamos a darle clic en la opción que tiene por nombre tu información de facebook damos clic allí y una vez que hayamos dado clic allí nos va a salir en la última opción que dice desactivación y eliminación entonces vamos a darle clic allí y aquí vamos a escoger la opción de eliminar cuenta. Si ustedes quieren desactivarla por un tiempo determinado, la pueden, pueden escoger esta opción. Pero en este caso la vamos a eliminar definitivamente. Entonces damos clic allí para a esta opción. Y luego vamos a darle clic en continuar con la eliminación de la cuenta. Damos clic allí y vamos a omitir todas esas opciones y vamos a darle clic en eliminar cuenta. Una vez que. Eh, eh, demos clic aquí nos va a salir la opción para poner la contraseña, en este caso como yo tengo la contraseña aquí ya escrita, entonces este que cuenta es y esta es, entonces simplemente vamos a, a, a poner la contraseña, en este caso que contraseña tengo, es esta, vamos a darle clic en continuar, aquí nos va a tirar un aviso, vamos a confirmar aquí terminar cuenta, este, este aviso nos, nos hace referencia a que en un lapso de tiempo de 30 días, eh, si no iniciamos sesión nuevamente en la cuenta, va a quedar eliminada definitivamente. O sea que eh, a esta misma fecha del próximo mes, eh, se va a eliminar mi cuenta definitivamente. Entonces tengan en cuenta ello, si no, la, si no inician sesión nuevamente, se va a eliminar bueno y eso ha sido todo por hoy y lo otro que quería decir es que si alguien busca su cuenta en estos momentos no la va a encontrar debido a que ya la han eliminado hasta la próxima no olviden de compartir el contenido en sus redes sociales si tienen otra consulta me la pueden hacer en la descripción de este tutorial chao